Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria. Ayer, bueno, fue 9 de julio, el día de nuestra independencia. Eh, lo celebramos con muchas ganas en nuestras redes del museo. Y hoy, 10 de julio, bueno, hoy es una fecha muy particular. Eh, hoy se conmemora el pase a la inmortalidad de un caudillo federal entrerriano llamado Francisco Ramírez. Así que si hay algún entrerriano o entrarriana que nos está viendo, les mandamos un saludo. También hace cinco años, un día como hoy, se nos fue un gran compañero, estoy hablando de Orlando Gustavo Pascua, excombatiente y además un gran militante no solo de la causa Malvinas, sino también de ver a Malvinas enmarcada dentro de los derechos humanos, motivo por el cual el auditorio de nuestro museo lleva su nombre, Orlando Gustavo Pascua. Y además es el cumpleaños de dos personas, dos integrantes del museo. Uno es una compañera eh, del área de administración, eh, Juli Mayor, así que si nos está viendo le mandamos un saludo. Y también quien les habla. Así es, hoy es mi cumpleaños. Así que bueno, si mandan saludos eh, se los agradeceré mucho. Bien, eh, no, desde cuando se inauguró el museo, el 10 de junio de 2014, había un mandato de que el museo, se masifique, ¿sí? sea un, mas, un museo para todos y todas. Entonces, en 2014-2015, hubo una irrupción de, de gente de todo el país que vino al museo. Ahora, eso desde un plano cuantitativo, eso no nos garantizaba, ¿no? desde el museo, llegar a la totalidad de la población argentina. Eh, no basta únicamente con que ingrese gente al museo, sino de que el museo también pueda llegar a la gente, que es otro, otro desafío. Y es así que, en, en esos desafíos y esos planteos que nos fuimos haciendo en fines en de 2015, pero sobre todo en los últimos años, es que surgió un área muy emblemática de nuestro museo, que es el área de accesibilidad, de la cual nuestra invitada de hoy, Ingrid, es, es su responsable y por lo tanto... Es nuestro invitado hoy. Así que te saludo, Ingrid. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Feliz cumpleaños, Juan. Muchas gracias. Primero, ¿cómo te viene tratando la cuarentena? Y acá estamos trabajando para el museo. Eh, el museo está cerrado al público, pero nosotros no estamos cerrados. Estamos trabajando para, seguimos trabajando para todos los visitantes ahora virtuales. Así que en esa nos encontramos. Bien. Bueno, hoy como, como vieron el flyer, eh, la consigna es Sentir Malvinas, un museo para todos y todas, así que hoy la idea de esta charla, hoy contamos con un PowerPoint, así que vamos a ver imágenes eh, del museo, y cómo, cómo se ve y se plasma, digamos en la práctica, esta idea de un museo para todos y para todas. Así que cuando vos me digas Ingrid, nos vamos al, al PowerPoint. Bueno, sí, como vos decís, esto de, de que cuando nos encontramos con la masividad y en este museo que estaba pensado para todos y todas, cómo nos encontramos de golpe con, con público muy diverso y con la realidad que nos indicaba esa múltiple diversidad y masividad también, ¿no? Cómo si estábamos llegando o no a todos los públicos de la manera que cada público necesita, y bueno, Así fue que, que surgió y poniéndose un poco un poco, dentro de lo que se puede en el lugar del otro, es que empezamos a, a crear esto. Así que cuando quieras, arrancamos con una definición formal. Bien, para que voy a, ahora si voy a poner PowerPoint. Dale. En general, cuando pensamos en accesibilidad, se piensa directamente en, en lo que es el, lo de edilicio, las rampas los ascensores, pero la accesibilidad, sobre todo la cultural, va mucho más allá de eso, ¿no? Acá está la Así que, bueno, ahí va la, la, lo que dice ahí es, la accesibilidad cultural implica brindar iguales condiciones de participación a todas las personas que forman parte de una sociedad determinada, que por alguna razón física o cognitiva se ven imposibilitadas por el pleno disfrute de sus derechos teniendo en cuenta las barreras provocadas por las actitudes y por el ambiente que los rodea. En este sentido, brindar igualdad de condiciones de participación implica repensar los formatos y los contenidos culturales utilizando diferentes recursos y herramientas que contemplen la diversidad y multiplicidad del lenguaje. Esto es lo que dice la definición, prestar atención a lo que habla de las barreras que pone el otro, ¿no? Porque... Si bien cuando empezábamos a hablar y cuando empezamos a denominar a las personas, que era lo que charlábamos antes, eh, ¿por qué cuando hablamos hablamos de personas con discapacidad y después detallamos qué tipo de discapacidad? Es porque ante todo son personas, sujetos de derecho, que tienen una discapacidad, que se reconoce esa discapacidad y después se aclara qué tipo de discapacidad tienen. Eh, no, no nos referimos a las personas como, por ejemplo, invidentes o no-videntes, porque esas personas no, no son algo que no son, sino algo que son por, por sí mismas, ¿no? Entonces, un poco aclarar eh, las formas correctas eh, de cómo denominar a las personas, y ahora sí entrar al cómo es el museo, que es un museo, como vos dijiste, inaugurado en el 2014, moderno, eh, construido a partir de una idea original y un guión que escribió Jorge Giles en su momento, y se inauguró, como dijiste, en el 2014, entonces es un museo nuevo, eh, desde lo edilicio, accesible, con alguna que otra cosa que, que estamos viendo, pero eh, todo preparado para eso. Entonces, la siguiente foto vamos a ver, por ejemplo, los accesos porque al ser un espacio público, nos, somos responsables de todo en lo global, desde cómo se accede al museo, cómo se llega al museo y cómo se accede. Como sabemos, el museo está dentro de, del predio, el predio del Espacio de la Memoria, que es un predio muy grande, eh, y tiene dos accesos. Uno es este que estamos viendo ahora, que es el del Libertador 8151, tiene puertas automáticas, y cuando se ingresa hay personal que le indica a la gente cómo llegar, en la siguiente foto vemos el camino interno, si vemos la siguiente, se sí. va. Fíjense que el predio es muy grande realmente, tiene calles internas, y el personal ahí indica cómo llegar por eh, los números de calles, girar y demás para llegar. El otro ingreso, que es la siguiente foto, que es desde Libertador y Pico, que hay una calle que se llama Calzadilla, bueno, Pico se convierte en Calzadilla, en la siguiente foto vamos a ver eh, una de las primeras cosas que tuvimos que empezar a encargarnos, ¿no? con esto de, de ser accesible. La calle Calzadilla es una calle que termina donde está el museo, y que no es habitual que transite gente, bueno, no tiene por qué transitar, salvo que vaya al museo. Como vemos, tiene una vereda y tiene pasto. Este pasto y estos árboles, que estamos viendo en primer plano una rama, corresponden al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y de costado vemos la reja, que es lo que es el predio en sí, que es un espacio que tiene mucho verde. acá eh, como por suerte somos un museo que trabaja muy bien en relación entre áreas, y todas las áreas nos pensamos de forma accesible, si bien como vos explicabas hay un área de accesibilidad que se encarga un poco de llevar adelante todo esto, en realidad todas las áreas nos pensamos de forma eh, accesible y nos encargamos de que esto suceda. Por ejemplo acá, mantenimiento, institucionales, eh, son los que se encargan continuamente de hacer el reclamo correspondiente al gobierno de la ciudad, para que corte estos pastos y corte las ramas, y también de articular con el predio porque a veces pasa que lo que está dentro del predio invade también el espacio de la vereda. Para cualquier persona una rama que atraviesa la vereda es un impedimento. Eh, para una persona con, que viene con un carrito de bebé, el que el pasto invada todo lo que es la vereda también, para un adulto mayor, pero para una persona ciega es aún más un peligro, representa un peligro realmente, entonces bueno, somos responsables también de esto, como ciudadanos comunes somos responsables, si nos ponemos a pensar, eh, por ejemplo en casa, si tenemos una ventana que da la calle, o un jardín, bueno, pensemos si no tenemos alguna planta que esté invadiendo, un poco la calle, o sea, todo esto eh, eh, parte de mejorarnos un poco como sociedad también. Bueno, volviendo a lo que es la entrada del museo, en la siguiente foto vamos a ver la entrada en sí del museo, que como ven tiene el ingreso para vehículos, hay otra foto más, por ahí ingresan los vehículos, en la siguiente foto vamos a ver el estacionamiento entonces, bueno, ahí ya se aprecia el tamaño del museo, ¿no? Eh, a la entrada está el estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad y en la siguiente foto podemos ver el ingreso al museo en sí. Fíjense que es una esplanada de 30 metros, es un espacio muy grande. Hay una escalera de costado también con dos escalones que tiene sus, sus manijas para, para sostenerse, pero tiene toda la esplanada. En la parte posterior también hay rampas pero este es el ingreso del museo. En la siguiente foto vamos a ver lo que es lo que, la, el área de recepción. En el área de recepción estamos las personas que recibimos a los visitantes y estamos para contarles cómo recorrer el museo, de qué se trata, qué van a encontrar, detallar dónde están las áreas de servicio, las zonas de descanso y, el, y ese primer eh, contacto con el público. En la siguiente foto vamos a ver los ascensores, esto de la autonomía en poder recorrer el museo, este es el ascensor principal, que es, tiene capacidad hasta para ocho personas, se encuentra en la entrada del museo, y hay otro ascensor que vemos en la siguiente foto, que está en la parte de atrás, este es panorámico, más chico, es para tres personas, y también hay escaleras mecánicas, que la vemos en la siguiente foto, la escalera mecánica va, va a primero y a segundo piso. Esto nos da, eh, como yo te explicaba, la autonomía para que todas las personas puedan recorrer por sí solas el museo, ¿sí? Pensemos eh, siempre en las personas con movilidad reducida, o también las personas con carrito o simplemente una persona que tenga una dolencia en una rodilla, por ejemplo. Esto eh, le da el derecho a todas las personas de poder recorrer el museo. Ahí te la sumo, siguiente foto Te sumo sí. antes de pasar la siguiente foto, que, digamos, no, en, en las visitas guiadas, eh, sobre todo en estos cuatro años que han pasado, digamos, esta escalera mecánica era como parte de la muestra museográfica, ¿no? Porque era, digamos, más allá de la nostalgia que, que, que nos genera volver a ver el museo, ¿no? Digamos, hace tanto que estamos eh, encerrados en nuestras casas. Pero siempre que el recorrido, perdón, vuelvo un poco para atrás, pero para contar esa anécdota. El, el, los grupos, por lo general, cuando vienen al museo, ingresan acá por la planta baja, atraviesan la sala circular, que es la, la sala prólogo, atraviesan, digamos, este pasillo largo, que es donde está este ascensor, y después, al fondo está el billete, ¿no? Y se supone que en el recorrido, de la planta baja hacia el primer piso, el, el, el espacio natural para acceder de una planta hacia la otra, era justamente esta famosa escalera mecánica, y ¿por qué digo famosa? Porque muchas veces... Por eh, falta de presupuesto en estos últimos años, eh, hemos tenido la, la dificultad, digamos, de pasar de la planta baja a la primera, por lo que era, for, pasaba de, de ser una escalera mecánica a ser parte de la muestra museográfica, digamos, del museo, y, y teníamos a veces dificultades para llevar a, o conducir, digamos, a los grupos de la planta baja a, al primer piso. Por eso es tan emblemática y tan necesaria el funcionamiento, digamos, de esta escalera pequeño paréntesis. ¿no? no, sí nos ha costado sudor, Carlitos ha tenido de mantenimiento grandes luchas por, por que esta escalera se mantuviera en funcionamiento, porque realmente es, es muy necesario. Eh, vienen grupos, por ejemplo de adultos mayores que venían, vienen y siguen viniendo muchísimo y sin la escalera mecánica es muy engorroso subir y hacer un recorrido tal cual lo plantea el museo, porque tiene un, un recorrido pensado de una manera para poder dar el contenido con ese pensamiento lógico que tiene el museo. Entonces, sin la escalera, la verdad que estos años se dificultó mucho y bueno, estuvimos ahí a mantenimiento que, que estuvo como, como en todo en el museo, eh, los trabajadores y trabajadoras del museo estuvimos llevando adelante con, desde, nuestra, desde nuestra persona y con, con todo el el sudor de la frente adelante del museo, no solo por el espacio laboral que, que es realmente nuestro espacio laboral, sino porque realmente llevamos la causa Malvinas adelante. Termino en paréntesis también. <risa> eh, bueno, acá tenemos eh, una foto de la famosa masividad del museo, pero también para mostrar las dimensiones que tiene el museo, y estas dimensiones eh, pueden presentar un problema eh, a personas, por ejemplo, como decíamos, adultos mayores, porque Son 100 metros por planta, 70 metros en planta baja y 100 metros en primer y segundo piso, y hay mucho contenido, o sea, si lo querés recorrer en serio, tal vez en un día no termines de recorrerlo. Entonces el museo se pensó con, con espacios de descanso, eh, en cada tele que tiene el contenido hay unos bancos, pero bueno, con esto de la realidad que nos fue invadiendo, fuimos dándonos cuenta que hubo que empezar a hacer ciertas eh, sumas a la apuesta que ya había, que eso lo vamos a ver más adelante. En la siguiente foto vemos uno de los famosos espacios de descanso, este es el zoom, eh, como sabemos en los museos no se puede, no está permitido eh, ingerir alimentos ni, ni bebidas, pero bueno, en este espacio está permitido, está habilitado, también está pensado, por ejemplo, hay grupos que vienen a pasar el día entero al museo y de golpe van a almorzar a este espacio, y es un punto de reunión también. Eh, en la siguiente foto vamos a ver otra, otra de las puestas museológicas, donde ya el museo... Ah, seguimos con este, perdón. Ahí lo tenemos a Andy, con estos espacios de descanso que sumamos. <ríe> Andy haciendo una visita de, de lo que decíamos de adultos mayores. No todos los públicos, eh, en esto que hablamos de la diversidad, no a todos los públicos le les hablamos de la misma manera al equipo de educación, ¿no? Eh, a veces damos por sentado conocimientos que no son realmente, de acuerdo, por ejemplo, cuando viene en Jardín, no le hablo con la misma terminología que le hablo a un grupo universitario. Eh, no puedo hablar de país, soberanía, isla, sin siquiera sé, si ya empezaron a abordar esos temas eh, los niños de Jardín, eh, entonces bueno, a eso nos, nos fuimos adaptando, y fuimos modificando y dando distintas opciones de visitas. Con las visitas en particular de adultos mayores, son visitas que son más participativas, donde nos interesa más escuchar al otro, que también tenemos para contar lo que el museo tiene para decir, pero el aporte de esos años vividos, de todo lo aprendido durante sus vidas, nos enriquece muchísimo, y por eso son visitas que, eh, bueno, son de más diálogo el museo lo recorremos en su totalidad, pero lo recorremos en el tiempo que lleve el grupo. Pero sí, esto de sentarnos a dialogar, lo hacemos en lugares específicos. Y ahí es donde hubo que sumar, por ejemplo en este espacio, más sillas, porque si bien había ya sillas pensadas para poder ver ese recorte de mar magnífico que se proyecta en esta parte de flora y fauna, eh, bueno, los grupos que vienen vienen en micro, así que no vienen tres o cuatro, siempre vienen veinte o más, así que fue eh, que sumamos sillas acá, articulando en esto que hablamos de, de trabajar entre todos con museología, museología nos permitió sumar sillas en este sector, eh, mantenimiento que fue el encargado de sumar las sillas, limpieza, que, que también hay que hablar con limpieza pero está sumando un obstáculo más para poder limpiar, eh, por eso es realmente un trabajo entre todos los integrantes del museo. Y ahí Andy eh, establece esta relación con, con el otro, y en esta parte eh, los adultos mayores nos comparten mucho lo que se aprendió por ejemplo en el colegio, cómo se trataba geografía y flora y fauna desde el colegio, tienen recuerdo de haberlo hablado en todo el primario, el secundario, ahí de fondo por ejemplo se ve el mapa bicontinental, con estos grupos nos pasó lo que no nos pasaba con eh, grupos de mi edad, por ejemplo. Yo cuando estudié, estudié con el mapa que la Antártida estaba chiquitita, a un costado, y este mapa bicontinental, que es ley usarlo, pero bueno, no, no es tan aplicado, eh, no es una sorpresa para el adulto mayor, porque el adulto mayor sí estudió con ese mapa. Y bueno, ahí es eh, cómo nos traen el, el recuerdo de, de cómo se estudió y cómo tenían en los cuadernos tratado lo que es la plataforma continental, eh, la unidad ecológica, la unidad continental, bueno, está muy bueno. Si ahí te interesa la siguiente foto? Sí, sumame. Ahí te sumo, bueno, que esto de alguna manera se conecta con la charla anterior que tuvimos con, con Mario, donde justamente hablamos de la historia del mapa bicontinental, y que el mapa bicontinental tiene como una especie de nacimiento y auge, entre el 43, 45, y después del 55, con, con el golpe, bueno, del 55, del tándem Aramburu-Rojas, se generó una proscripción del mapa bicontinental, y por lo tanto esto que nos estás contando es muy interesante, porque es una especie de reflejo empírico de cómo una especie de idas y vueltas con el mapa bicontinental. Primero de exposición y después de, bueno, vamos a cambiar el mapa y sacamos a la Antártide y la ponemos a un costado. Así que la verdad que, como anécdota, es más que ilustrativa y de alguna manera se conecta con lo que hablamos la otra vez eh, con Mario Golpe sobre la historia del mapa bicontinental. Eh, pequeño paréntesis, tenemos saludos, ¿sí? Hacemos un paréntesis de saludos. Eh, nos saludan bueno, de todo el país, digamos de distintas provincias. Y también nos manda un saludo el director del museo, Eduardo Esteban, que está muy contento por, por la charla que estamos haciendo. Así que, pequeño paréntesis de salud. Ahí nos bueno, manda la producción. <risa> Saludos a todos. Eh, bueno, siguiendo, tenemos otra foto, ahí la tenemos a Abus. Eh, haciendo también a, adultos mayores. Esta, es, eh, esta parte de descanso está en el segundo piso, eh, hay otra, otra parte de descanso en, en la temática de lo que es la historia, que está en planta baja, pero está en el segundo piso, que es en la parte de la guerra, ¿sí? El museo trata primero lo que es geografía, flora y fauna, después todo el recorrido histórico, después guerra y posguerra. En la parte de guerra, obviamente, eh, antes de iniciar, tenemos este espacio de descanso donde dialogamos sobre esta historia. Recordemos que es, para todos los argentinos, una historia reciente, para el grupo en particular de autos mayores es una historia vivida, eh, en algunos casos también vienen parientes, o muchos tienen algún conocido, un pariente cercano que, que estuvo ligado a la guerra, y la verdad que es una zona donde, bueno, estamos un rato más... Eh, es una zona con bastante sentimiento, a flor de piel y tenemos varias anécdotas eh, interesantes, también hablamos mucho sobre qué hacían en ese momento, el famoso tejer eh, para los guantes, las bufandas, las donaciones famosas, eh, la, eh, lo que pasaba, el rol de los medios, hay, después vamos a ver una foto de, de la parte que el museo muestra el rol de los medios, y charlamos bastante sobre qué se decía en la tele, cuánto tenía que ver con lo que se pensaba en ese momento, también lo relacionamos con el hoy en día, los medios, ¿no? Eh, qué pasa también con, con ese tema. En la siguiente foto vamos a ver un, po un poco más de lo que es, cómo se pensó ya desde sus inicios el museo en forma accesible, y el museo tiene en tres salas, esto que se llaman aros magnéticos, que permite a personas con audífonos o con implantes cocleares escuchar mejor el sonido, se encuentran en el auditorio, como vos decías, eh, bajando Pascua, se encuentra también en la sala prólogo y en la sala tres plazas, ahí es donde tenemos los aros magnéticos. También tenemos unas campanas de sonido que se ven en la siguiente, en la siguiente foto, ahí estamos en la sala de las biografías, al final del primer piso, y en esta foto se ven los aros magnéticos y distintas teles, eh, en las teles suceden en cada una de ellas una historia en particular ligada con Malvinas, y en esas campanas que llegamos a ver transparentes, que son de Industria Nacional, se proyecta el sonido, por debajo hay una alfombra que delimita y está señalando dónde hay que pararse para escuchar, sin interrupciones de afuera, el sonido de esa tele que estamos mirando. Los videos además están subtitulados, y bueno, eh, esto de, del sonido que está focalizado ayuda a, a escuchar mejor todo. En la siguiente foto vemos la maqueta que está, ahí volvimos un poco atrás porque volvimos a lo que es flora y fauna, pero es una maqueta que si llegás a ver tiene relieve, tiene textura, es la silueta de nuestras Islas Malvinas, con el mar argentino alrededor, unos puntitos que señalan los puntos principales eh, de las islas tanto a nivel histórico como geográfico, y si llegas a ver también, tiene braille. El braille es el sistema de escritura para personas ciegas, aclaremos que no todas las personas ciegas leen braille, en realidad es la menor cantidad de población la que lee braille, pero accesible, de forma accesible, tenemos que tener el Rayleigh disponible. Eh, esta maqueta tiene todo el contenido de lo que es la parte de geografía, flora y fauna del museo. Solo en la maqueta está volcado todo el contenido. En la siguiente muestra, en la siguiente foto, perdón, vamos a ver una foto de lo que fue una muestra temporaria que estuvo hace poco, como ya las muestras temporaria en esto de seguir articulando entre áreas, ya museología y, eh, bueno, tuvimos la suerte de conseguir el contenido en braille. Digo suerte de conseguir porque todo esto, como repito, fue a pulmón, <ríe> y con trabajo de los trabajadores, porque venimos de una etapa en la que eh, no hubo un peso, así que todo esto eh, se llevó ad amor. adelante, en sí, <ríe> pero bueno, costo más que nada con acuerdos, con, con otras organizaciones e instituciones. Fíjense cómo esta, esta foto muestra que está el contenido en braille, hay una tablet que tiene un video que está subtitulado, y también tiene auriculares, para poder escuchar el contenido sin interrupción de afuera, y fíjense cómo eh, las vitrinas son bajas, y vamos a ver, en la siguiente foto también vamos a ver una muestra de una vitrina, cómo las vitrinas del museo, son bajas, pero además, fíjate ahí el documento de San Martín, está elevado para que las personas que se encuentran en sillas de ruedas o personas de baja estatura puedan acceder al contenido, ¿sí? Yo tengo algo para mostrar, pero tengo que fijarme que se lo esté mostrando a todas las personas, de la forma adecuada. Bueno, esto en museología se fija y lo hace muy bien, y simplemente con poner ese pedestal de, por debajo elevamos lo que estamos mostrando, y así pueden hacer todas las personas. Eh, en la siguiente foto empezamos con lo que son las capacitaciones. Cuando empezamos a pensarnos eh, con las realidades que, que venían, y en esto de ponerse un poco en el lugar del otro, ya tenía, yo ya había recorrido varias veces eh, el museo con los ojos cerrados, una práctica de, de decir, bueno, me paro acá en esta sala, con mis ojos cerrados, y me fijo, a pesar de que yo conozco el museo, ¿no? Eh, pero fijarme a ver si estaba accediendo a lo que el museo estaba mostrando, con mis ojos cerrados. Y bueno, así fue en la prueba que fuimos haciendo en cada sector del museo, y en esta capacitación en especial que vino a hacer la gente de Cinsa, la dio para todo el personal del museo, eh, no solo para la gente de educación sino que todo el personal del museo, desde, por ejemplo, el personal de seguridad, que es el primero que recibe abriendo las puertas del museo, y también tiene que estar al tanto de, de cómo, de la manera correcta de tratar al otro, nos pusieron, nos dieron la capacitación de lo que es la parte teórica, pero también nos mandaron a la práctica, nos vendaron los ojos, nos dieron los bastones, nos dieron sillas de ruedas, y bueno, a recorrer el museo. Ahí por suerte pudimos comprobar que el museo tiene autonomía para todas las personas y pudimos recorrer en el museo eh, tranquilamente, pero bueno, fue un aprendizaje y muy bueno, la verdad. Eh, con esto de, de, de empezar a, a ver y a fijarnos, nos dimos cuenta que estaba bueno también pensar una visita con un taller especial, que en, este, en, en esa oportunidad en realidad la pensamos para personas con discapacidad visual, pero eh, también para, nos, nos sirvió y las desarrollamos con distintos dispositivos para personas con discapacidad intelectual también. Entonces así eh, hicimos eh, la visita llamada Sentir Malvina, que la ofrecemos para personas eh, ciegas todos los sábados del de, primer sábado de cada mes, a las 15 horas, y eh, pensamos varios dispositivos, en esto que hablábamos en la definición de lo que es adaptar o sumar dispositivos, herramientas, a lo que es la muestra para lograr llevar adelante eso que queremos transmitir de la manera adecuada. Fue así que hicimos un audiovisual en la siguiente foto, lo tenemos ahí al Lalo. Y Agustín, eh, con en, su voz. Y, y Agustín de Multimedia, Multimedia es el que desarrolla todos los videos, y, y todo escucha. el contenido audiovisual todo del contenido. museo, sí. es, es también propio del museo, hay un gran equipo, hay el área de Multimedia que se encarga de, de producir todas las maravillas audiovisuales que, que difundimos en, en las redes eh, relacionado con contenidos de Malvinas. Totalmente, y no solo eso, sino que también en esto de hacerlo accesible, que es un trabajito más, ¿no? Eh, fijarse que, que las imágenes estén acompañadas de un sonido y que los videos estén subtitulados, es también pensarnos para todos, y multimedia lo tiene en cuenta, y no solo eso, sino que, que ayuda a, a sumar herramientas para, para lo que hacemos, lo mismo que eh, a gusto de diseño, con los flyers accesibles, o sea, todo el museo realmente. Ahí en particular estamos eh, preparando un audiovisual, que como dijimos lo hizo Multimedia, lo pensamos para una ocasión en especial, este audiovisual, para un grupo que eh, nos visitó en varias oportunidades y desarrollamos, llevamos adelante distintos talleres y actividades, ellos habían hecho un viaje a Puerto Madryn, de un grupo de personas con discapacidad intelectual y pensamos este video porque ellos habían viajado a Puerto Madryn, habían visitado primero el museo para conocer lo que es la flora, la fauna de Malvinas, que es la misma que se iban a encontrar en Puerto Madryn, entonces para interiorizarse con eso, y después de su viaje volvieron al museo. Ahí preparamos este audiovisual, que eh, de todas maneras nos sirve y lo seguimos usando también en la visita de Sentir Malvinas, como también lo probamos en la noche de los museos. Ese audiovisual se, lo, lo usamos solo con audio, solo con, eh, como audiovisual sin audio, o con ambas cosas. Depende el, que, que, que, con quién lo usemos, qué queremos transmitir, ¿sí? se puede utilizar de distintas maneras. ¿Por qué? ¿Qué hace? Muestra lo que es Patagonia continental, sus mares, sus vientos, sus sonidos, sus animales, los animales, la imagen con el sonido correspondiente. Y ¿Sí? ahí Lalo va relatando qué está pasando. El video después se mete en el mar, Mar Argentino, llega a la profundidad de la plataforma y aparecen nuestras Islas Malvinas donde se vuelven a repetir los sonidos de los vientos, de los animales, llegando a la conclusión de que son el mismo lugar, ¿no? Malvinas es Patagonia Argentina. Eh, eso te, te contaba lo de la noche de los museos porque, era, es como una anécdota que, muy particular y ahí vos decís, ah bueno, logré lo que quería. Eh, en la noche de los museos teníamos una mesa de accesibilidad, y ahí teníamos en tablet solo el sonido de este audiovisual. Y un chico lo estaba escuchando, y cuando sale del, del sonido del mar, y llega a Malvinas dice, ah, volvió a empezar el video. Y ahí te das cuenta entonces que, bueno, lo que querías decir lo dijiste bien. Eh, bueno, este audiovisual lo, lo usamos en, en lo que es la, la visita a sentir Malvinas. Después en la siguiente foto vamos a eh, ver lo que es la adaptación de la muestra. Otra vez, nuevamente con museología, llegamos eh, a un acuerdo muy fácil, este mapa está, es el recorrido de una elefanta marina, está en planta baja, al final, donde, donde mostramos la, la escalera mecánica, entre el billete y la escalera mecánica está este mapa, y acá era una de las salas donde nos parábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿qué está contando esta sala? ¿Qué está diciendo? ¿Lo está diciendo para todos? ¿A todos les llega el mensaje? Y acá lo único que sumamos es una pintura 3D, que es transparente, que no interfiere con la muestra, pero fíjate que con solo poner esta pintura en el recorrido y en las siluetas, la persona con discapacidad visual puede acceder a lo que el gráfico está mostrando, ¿sí? Con su tacto. Esto tiene que ver con, a veces, una vueltita más de rosca a lo que tenemos para eh, mostrarlo de la forma correcta. En la siguiente foto vamos a ver que además de esto, llegamos a otro acuerdo más, que <ríe> en los museos no se pueden tocar los objetos del museo, pero bueno, eh, de hecho, tomando en esa la... Misma, suele haber un cartel que dice <ríe> no sentarse en la silla de Bernet, por favor, no apoyarse cual... en la cómoda y en el mueble de Bernet. Digamos. No los son cajones. muebles de Bernet, para quienes, sí. para quienes no vinieron al museo, esos muebles que están ahí son muebles de Bernet, eh, por eso hay, al lado está eh, el cuadro de Luis Bernet, digamos, a la izquierda, y bueno, ahí es parte de, de, de la muestra de, del museo. Exacto, es parte de la muestra que no se toca, pero bueno, eh, llegando a un acuerdo con museología, tomando las, las, las precauciones necesarias, que son la limpieza de manos de las personas ciegas, porque bueno, tenemos una, una grasitud en las manos que si fuéramos tocando todos los objetos se van dañando, entonces tomando esos recaudos es que eh, la persona con discapacidad visual en el recorrido logramos que toquen ciertos objetos, en este caso, bueno, los muebles de Bernet, que es la manera, entonces, de mostrar el museo de la forma correcta a la necesidad, ¿no? Tocando el objeto. Hay otro más, otra foto más. Esto es lo que hablábamos antes, la instalación del segundo piso en la parte de la guerra, del rol de los medios, y tenemos teles y radios que también pueden tocar, y hay otra foto más, y otro objeto que eh, sumamos, este es... Eh, es un repetidor que perteneció al área general del grano. Exacto. Eh, no es el que estuvo obviamente el 2 de mayo del 82, sino que es un repetidor que formó parte del área general Belgrano, que después se lo quitaron al área general Belgrano, y bueno, y hoy lo tenemos junto a la antena, digamos, que es parte de, de la terraza digamos del museo, como parte de la muestra museográfica de, del museo. Bueno, la antena no, porque está en la parte de afuera, pero la parte del control interno, digamos, sí eh, lo pueden tocar y también sumamos objetos, ahí en la siguiente foto. Esto es por medio de donaciones, acá hay una fiel seguidora, Daniela, eh, Daniela Badra. Daniela Badra, que le mandamos un saludo, que nos mandó saludos también. Bueno, ella donó para la muestra museológica en arena, y un poquito de esa arena la tengo celosamente guardada, la tenemos... Eh, guardada en, en, en un recipiente y forma parte de, de este recorrido más táctil, eh. fíjense que ahí bueno, tenemos la arena, que es esta arena finita, muy blanca, que se ve en el video pero acá tenemos la oportunidad de tocarla, hay caracoles con el que escuchamos el sonido del mar, del viento, hay piel de, de elefante marino ahí al costado, se puede tocar, hay un colmillo de elefante marino, rocas, eh, un pedacito de madera, todo esto forma parte del acceso táctil de la muestra. Ahí en la siguiente foto podemos ver que también tenemos para oler, ahí la tenemos a colores, no digas nada. <risa> eh, esto es musgo de las Islas Malvinas, lo tenemos guardado en un frasco tapado, entonces cuando este frasco lo abrimos podemos oler, el olor característico de las playas de Malvinas, ¿no? con esas algas cachiyuyo que hay rodeándolas, bueno, es, este musgo que es de las Islas Malvinas, permite sentir el olor entonces también de lo que es la muestra. En la siguiente foto vamos a ver esto que empezamos a desarrollar, como decíamos, en forma muy casera, Perdón, el y... calendario de la foto que está a la izquierda delata el año con el cual se empezó a trabajar eh, a pulmón, con, como siempre decimos, eh, esta, este glorioso proyecto. Sin un peso, o sea, fíjate que esto es eh, cartapesta. Eh, es eh, tergopor, eh, y, y después vamos a ver que, que hay pintura, hay acerrín, plasticola, todo eso lo, lo teníamos guardado de la gestión anterior, <risa> y lo pudimos llevar adelante, realmente lo hicimos a mano, eh, lo hizo el, el equipo de educación, Cata, Colores, estuvimos ahí, Susana, con todos haciendo la, esta maqueta, que es una maqueta que considerábamos muy necesaria, porque el concepto de plataforma continental es un concepto, si vos lo pensás, muy abstracto. Y a veces complicado de explicar. ¿Qué pasa? Eh, mira por ejemplo, nosotros cuando damos la visita guiada, en general hablamos de la plataforma continental y después desarrollamos lo que es la plataforma continental, lo tratamos de explicar. Vos fíjate que eh, me pasó una vez con una visita de personas sordas. Yo doy primero la definición, digo, primero en realidad utilizo el término plataforma continental, y después empiezo como a explicar, pero la intérprete, la persona que hace la intérprete en lengua de señas argentinas para las personas sordas, me dice, espera, explícame qué quiere decir primero. Claro, ¿por qué? Porque no hay una seña específica para esa, ese término, Plataforma Continental. Entonces, para poder interpretar qué estoy yo queriendo decir, ella tenía que saber de qué se trataba, para saber cuál era la seña eh, correspondiente a ese término. Lo mismo pasa eh, con personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Primero le tengo que explicar el concepto, y después tal vez darle el término. ¿No? Porque a veces damos por sabido, sobre todo en museos o espacios eh, que son más académicos, ¿sí? Lo, eh, hablamos con una terminología y tratamos temas específicos, en la parte de geografía de flora y fauna tratamos temas específicos de esto, después en la parte histórica, pero eh, no podemos dar por sabidos temas que tal vez no los traigan la, los visitantes. Entonces, en especial con lo que es la plataforma continental, nos sentimos en la necesidad de tener un objeto que la pudiera mostrar eh, más fácil. Y así fue que creamos esta maqueta, bueno, en la siguiente foto hay un desarrollo de la maqueta, que fíjense los colores, ¿no? Está pensada también para, especialmente para personas con discapacidad visual. Digo discapacidad visual porque es tanto para ciegos como para personas con disminución visual, por eso los colores fuertes, ¿sí? Las personas con, con capacidad visual reducida logran distinguir sombras, eh, bueno, con colores restantes y contrastantes se logra eh, llegar un poco más. Y además tiene textura. Esto, la idea es que para que la persona con discapacidad visual con su tacto entienda qué es lo que estoy mostrando. Si nos fijamos, lo que es la parte de la tierra y la arena de lo que es la plataforma continental tiene una textura rugosa. ¿Por qué, ¿Qué estoy mostrando tierra? En la siguiente foto voy a ver que ahí, fíjense, le sumamos el mar. Hay eh, film porque estábamos preparándolo, el mar está eh, con otro material, que es un material más liso más frío inclusive, ¿por qué? Porque eso es agua. Entonces tiene que tener otra textura distinta a la textura de la Tierra, pues yo estoy mostrando el continente, el mar argentino, y llego a las Islas Malvinas. Eso se tiene que sentir en el tacto. Eh, en la siguiente foto, ahí, bueno, esta es una visita... Que, que hicimos, eh, ellos son los, eh, el equipo de atletismo de Argentina que nos representó en Panamá, creo que fueron, eh, nos fueron a representar, y vinieron unos días antes al, al Museo o a sea, Sartre el Taller, hicimos, y hicimos, fíjense que están tocando los objetos, y en la siguiente foto... Ese objeto, perdón, eh, si no estoy viviendo mal, es una zapatilla, sí. flecha, la fa por eso siempre que hablamos de la guerra de Malvinas, se habla entre otras cosas con el mal equipamiento con el que contaron nuestros eh, jóvenes soldados en el teatro de operaciones y una de las iconografías tan presentes cuando se describe cómo, cómo fue la guerra del año 82 es que soldados argentinos en Malvinas, con la complejidad de la temperatura, del clima, de la humedad del suelo fueron a pelear con zapatillas flecha, ¿sí? eh, una si no estoy viendo mal lo que están teniendo ahí en las manos es una de las famosas zapatillas flechas que se han encontrado en eh, lo que han sido trincheras, digamos, ¿no? Eh, de la guerra del 82. O sea, nosotros lo tenemos en, como parte de, de, de material que, que está como donado donado al museo, pero hasta su destrucción se llama, que eh, a lo que equivale es a que lo podemos tocar y utilizar en, en el taller sin, sin miedo a, al daño, ¿no? porque bueno o sea, Tiene otro criterio el... de preservación distinto Exacto. de... Okay. Exacto, sí, tenemos varias cosas que, que se refieren a, a lo que es la, la parte del segundo piso de la guerra. Tenemos para tocar, eh, para escuchar, para oler de distintas partes del museo, ¿no? Bueno, la siguiente foto... Ellos son eh, los amigos de Senderos del Sembrador que vinieron varias veces, que son con los que hicimos eh, varios talleres y demás, y ahí fíjate que se llega a ver cómo el mar argentino está levantado. Porque la idea de esta maqueta entonces era mostrar y entender que debajo de este mar argentino está esta unidad, que es la continuidad de nuestro continente, y llega a las Islas Malvinas la plataforma continental. Que tiene la misma textura de tierra, para poder explicar el concepto de la unidad, ¿no? Y el mar se saca y se pone. Yo puedo levantar ese mar que tiene otra textura, para poder tocar esa plataforma continental. Aclaro que eh, la maqueta no está hecha en escala real, está exagerado, eh, por ejemplo Malvinas está exagerada, está más grande, eh, está más profunda la plataforma continental de lo que realmente es, porque yo agrando o achico los conceptos de acuerdo a lo que quiero mostrar. ¿sí? Esta maqueta que hicimos en forma artesanal, eh, en realidad es una maqueta que también se hace a modo de prueba, porque eh, el objetivo final es tener en la muestra eh, del museo, este tipo de maquetas, ¿sí? O sea, todo lo que yo tengo, lo tengo que tener disponible siempre para que cualquier persona que visite el museo pueda acceder al contenido de forma autónoma. Ese es el objetivo final. Así que, en base a esta maqueta, que la seguimos utilizando igual en talleres, es que logramos eh, la maqueta final, que ahora la vamos a ver, pero espera que te cuento un, una anécdota de, de, de, de ese momento particular, fíjate que ahí está el caracol ¿no? con el que escuchábamos y demás, pero mirá que él justo está señalando ahí la plataforma continental y lo que estaba diciendo, estábamos en la época del mundial en ese momento, así que todo era fútbol, y estábamos hablando de lo que es la plataforma y demás, y la conclusión perfecta fue a la que llegó eh, este muchacho que señala la plataforma continental y dice, o sea que si Messi mete un gol acá, es gol de Argentina, y ya está. O sea, cuando dijo eso, dijimos, bueno, se entendió todo lo que queríamos decir, está, eh, cumplimos con lo encometido, esta maqueta está perfecta. Bueno, en la foto siguiente, vemos lo que es la maqueta que finalmente logramos, ahí con, con Gaby, eh, que hemos llegado de, también con acuerdos, con distintas partes e instituciones, un peso nuevamente, con nuestros vecinos del Polo y, y Copla, que fue la que facilitó la, eh, el programa por hacer todo en escala correctamente, esta maqueta es de MDF, un tipo de madera, es perdurable, está en, fíjate, en un inclinado, y tiene espacio por debajo para que ingrese una silla de ruedas, nos falta texturizarla, esta maqueta en esto que que estamos en, en nuestra pandemia, tenemos una cuestión de, de impedimentos físicos, porque no estamos en el museo, y impedimentos laborales también porque no se puede ir a, a trabajar, pero bueno, nos falta texturizarla para que forme parte entonces finalmente de lo que es la muestra permanente del museo, ¿no? Que era lo que hablábamos, que es el objetivo final. Que todas las personas puedan acceder a la muestra Siempre, más allá de que haya o no un taller, en forma permanente y autónoma. Hasta acá, lo que, lo que tenemos y mostramos en el museo, tenemos unas pendientes, si te parece, lo cuento, que bueno. es eh, en lo que estamos trabajando. Nosotros, como yo te decía al inicio, en la recepción, recibimos, contamos a las personas cómo se recorre un museo, qué contenido. Eh, tiene, tenemos que pensar en lo accesible en otras lenguas, por ejemplo en inglés, también hay personal, pero no tenemos personal que hable lengua de señas argentinas. Entonces lo que tenemos en este momento es un audiovisual que preparó Multimedia nuevamente, eh, que es el recorrido total del museo desde cómo se llega, por esto de que somos responsables desde, desde el principio, a cómo se recorre el museo, cuál es el contenido resumido de cada parte del museo, de cada sala, los baños, el auditorio, demás, que está subtitulado y está en proceso entonces de interpretarse en lengua de señas para que este audiovisual esté al ingreso del museo y sea la forma de comunicación correcta con las personas sordas. Y otro, otro material que también tenemos en el proceso, en esto que decíamos que el museo está cerrado, pero para el público, porque nosotros seguimos trabajando para el museo, eh, por ejemplo desde lo virtual, ¿no? Viste que estamos subiendo contenido todo el tiempo, virtual, eh, el área de investigación, Silvina, está laburando muchísimo con eso, pero por ejemplo Aldana, que se encarga de subir ese material, fíjate que en las fotos, por ejemplo, hay una descripción, ¿De qué es la foto? Claro, Esa yo me acuerdo que justamente... cuando empezamos a subir los flyers, digamos, está, digamos, la imagen del flyer de la charla, abajo está el cuerpo del texto describiendo un poco, a modo de adelanto, de qué la va la charla, y yo veía abajo que decía foto dos puntos, y la descripción de la foto, y yo cuando vi eso dije, ¿por qué? No no, no entendía porque Hasta que, bueno, uh, hay, había una explicación, había un fundamento, había una razón, decirlo, digamos, ¿no? Porque justamente está relacionado con <risas> exactamente. Pensemos en aquel que tiene un celular y no está viendo la foto que vos ves. ¿Cómo accede a esa foto que vos ves? Con la descripción que Aldana le pone debajo de cuál es el contenido de esa foto, ¿sí? una breve descripción de cuál es el contenido de esa foto o aclarando el texto que tiene ese flyer también. ¿Por qué? Porque las personas sigas tienen eh, un programa que les lee el texto de Instagram o Facebook, pero no lee la imagen. La imagen, claro. Entonces, por eso esa descripción. Ahí que nos seguimos pensando en forma, en forma accesible desde todas las áreas del museo, ¿no? Como a pesar de que estamos eh, siendo virtuales nada más, los videos también que prepara Multimedia tienen imagen y tienen sonido, en lo posible están subtitulados, o sea, como también nos seguimos pensando eh, a pesar de que estamos cerrados para el visitante, pero seguimos trabajando. Y otro proceso que tenemos también ahí, es eh, los videolibros que son de nuestra biblioteca, María Elena Walsh, la Biblioteca Infanto-Juvenil del Museo, algunos títulos de esa biblioteca eh, estamos en proceso de hacerlos en lengua de señas. O sea, que estén subtitulados, estén con audio también, o sea que nos van a servir también para personas ciegas, y eh, estén en lengua de señas en tablet en nuestra biblioteca y también subido a las redes. Bueno, eh, imposible no haber aprendido algo hoy. Eh, <risas> a pesar de que nos juntamos con anterioridad, digamos, de cara a esta charla, eh, un montón lo que aprendí en esta, en esta hora. Hubo eh, un montón de cosas que no, no me lo esperaba. La verdad, muy interesante el trabajo eh, tuyo, Ingrid, del área de accesibilidad y también muy interesante pensando como un trabajo transversal a todas las áreas del museo, ya sea institucionales, museología, mantenimiento, multimedia, diseño, educación, investigación, etc. Eh, la, y también para cumplir este objetivo, digamos, que, que nos planteamos de la creación del museo, de, de ser un museo popular, digamos, para el pueblo argentino, y, y llegar a, a en, en lo posible, ese concepto de, de totalidad, digamos, que todos puedan acceder al contenido del museo, que todos puedan acceder a la causa Malvinas, que la causa Malvinas sea accesible y popular, eh, que no basta únicamente con, con la masividad y la masificación, sino de, de que el museo pueda llegar eh, a todos los argentinos y argentinas de nuestro país. Así que la verdad, me, me encantó esta charla. Eh, nos llegaron saludos de muchas personas. Jimena Blaya. Mario Golpe, Silvina Gutiérrez, digamos, nos han visto y nos han eh, saludado, así que la verdad, muy interesante esta charla, así que bueno y sobre todo gracias Ingrid por, por tu trabajo y tu labor, que hemos visto eh, tu esfuerzo y tus ganas y tu pasión, que le has puesto a esta idea y este objetivo de que el Museo de Malvinas sea un museo accesible para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todo el museo, porque si no, no sería posible. Gracias por los saludos, y bueno, acá estamos. Bien, así que bueno, eh, nos vemos el viernes que viene, a las 18 horas, continuando con este ciclo de soberanía y memoria. Chao.